Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo reaccionando al, al capítulo perdido de Gamble. Hace unos cuantos días subí un vídeo del capítulo perdido de Gamble, pero no enseñaba el capítulo, sino veíamos un Draw My Life. Así que en este vídeo vamos a ver un vídeo que he encontrado en YouTube, más o menos... Durará 6 minutos o algo así, que el caso que es como el capítulo perdido de Gumball o algo así he visto, no sé si será el capítulo real o algo parecido, pero bueno, lo he encontrado y bueno, vamos a verlo a ver qué, cómo es este vídeo. Así que vamos a pasar ya a ver el vídeo Yo espero que les guste esta clase de vídeo. dejándolo por los comentarios si les gusta esta clase de vídeos. Más del 60% que ve mis vídeos no está suscrito Así que, ¿qué esperáis para seguirme si os gusta mi canal? La verdad que ayuda mucho siguiéndome Para seguir trayendo contenido nuevo a mi canal Y si veo que os gusta, pues seguiré trayendo esta clase de vídeo Así que tendréis mis redes sociales por la descripción Mi Twitter, mi Instagram Y también tenéis mi correo electrónico por si me queréis enviar cualquier cosa Así que sin más dilación, comencemos con este vídeo Pues bueno, ya tenemos el vídeo por aquí, solo falta darle al play, así que sin más dilación que comience este vídeo. Mm, Se ve todo negro de momento. Ojo. Se escucha como si estuviese cogiendo algo, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen. Mm, play, ojo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia Vale, vemos al... a la persona que está como en un garaje Se encuentra un... ¿Eh? No lo intento, o sea, no lo... Dame Vale, no lo leí porque estaba doblado el papel O sea, no lo entendí muy bien Vale, parece que se ha encontrado como el Como el episodio el No sé, como que se lo han dejado Fuera en su casa, ¿no? Vamos a ver Saca el disco y lo va a poner en algún sitio Supongo Uf. No lo veo muy bien, ¿eh? O sea se, se, se, se, O sea, se distingue el, el CD, ¿no? Supuestamente Ojo en la Xbox lo pone ¡Ojo! Pone el disco en equipo. ¡Ojo! A ver Ya está el episodio Ojito El asombroso mundo de Gamble El episodio No sé qué No lo leí bien No se escucha muy alto eso Pan, pan, pan. Pan, pan, pan, pan. ¡Ey! ¿Ojo? A ver. La grabación entre el 2019. es del 2019. vídeo este. Ojo que es como en el. Si recordamos, creo que Gumble se ponía en una esquina solo. Vale, espérate. Ojo que puede ser el, el, an, el anterior, o sea... A ver... Eh. ¿No pasa nada más? Bueno, de momento no pasa nada más. Ahora se ve en blanco y negro, what? ¿Qué coño? ¿Cómo? O sea, ¿el capítulo es así o no? Ah, mira, mira, mira. Ese es Richard, ¿no? El padre. Tiene la boca abierta y no sé qué tiene en la cabeza. Parece, no sé, un... No sé el qué. A ver. Y no pasa nada más. No sé lo que va a pasar ahora. Parece que se... Que se escucha como algo, ¿no? No sé A ver Coño ¿qué? Me asuste Está... Me asusté. ¿Estás llorando? ¿Está como llorando? Ah, verdad, pero... Claro, claro, es verdad Estaba como llorando, es verdad Ojo. Ostras, es verdad. ¿Cómo? Eh... Está bastante, o sea. ¿Cómo? Vale, ahora era cuando iban a hablar con el director, ¿no? Ay, qué sonido. ¿Qué sonido más...? Vale, ahora era cuando iban a hablar con el director para que les dijese dónde estaba eh, Darwin y Gumball, ¿no? Supuestamente. Míralo. A ¿Eh? ver. La verdad es que el tío se lo ha currado demasiado o la chica, no sé quién es. Ojo, ¿ya terminó? ¿Eh? Música distinta, ¿no? O sea... Si, bueno, que yo me acuerdo La música no es igual que en... Creo No sé, ponedme por los comentarios Si la música del final es disti distinta o igual what? Acabo de aparecer una cara... ¿Eh? O sea, el vídeo es una locura Es una locura porque es que... O sea, no no, no estoy entendiendo nada o sea, el chico, la chica que hizo esto eh, lo, lo ha recreado bastante bien, o sea Supongo que lo habrá hecho él, ¿no? O sea, increíble, ¿eh? Está, está bastante guapo el vídeo hecho Lo que pasa es que aquí no se distingue tanto por los filtros que ha puesto y demás Pero la verdad que está, está bastante bien hecho Porque a veces se ve como lo que pasaba en el, en el vídeo Pero no sé, la verdad que me ha, me ha sorprendido O sea, ya terminó el vídeo a ver si... Vamos a quedarnos hasta el final, a ver si pasa algo. Quedan 27 segundos. Vamos a ver si pasa algo. Creo que no pasa más nada. ¿No? O sea, será la, el final del vídeo. O sea, se queda así, creo. Sí, ¿no? Tiene pinta de que se queda así. O sea, que... La verdad que... O sea, el chico y la chica... O la chica que, que haya hecho esto... Se lo ha currado bastante. Pues bueno, el vídeo ha terminado por aquí. La verdad que... O sea, me he quedado como con dudas porque... En el trauma My Life aparecían más cosas de las que aparecían en el capítulo O sea, supongo que el capítulo que hemos visto hoy Supongo que lo que hemos visto es una recreación del trauma My Life O de cualquier otro vídeo que cuente esa historia La verdad es que lo, los filtros a veces sobraban Pero, o sea, en lo los de dentro está bastante guapo O sea, parecía como un capítulo de verdad O sea, no sé si ha cogido frames de, de, de cualquier... Eh, o sea, de cualquier episodio, ¿no? De cualquier episodio de, de la serie normal Pero bueno, la verdad Que el vídeo de dentro Estaba bastante bien hecho O sea, la verdad que me, me, me ha gustado me ha gustado porque aparecía como Richard llorando. O de vez en cuando aparecían ahí. Bueno, apareció creo que una vez Anaí llorando o algo así. Bueno, una cosa bastante extraña. Pero bueno, si queréis más vídeos así, si queréis que reaccione a más vídeos de esto, dejadmelo por los comentarios. Dejad un like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros para más vídeos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, like, suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.